Si la agricultora lleva una buena vida, le atiende Beatriz. La agricultura es nuestro origen y nuestra pasión. Por ello sabemos la importancia de una buena maquinaria y de su mantenimiento. La estabilidad y cordialidad son los pilares que unen a nuestros socios de Agrisur y Comercial Agrícola Llévenes. Por ello impregnamos de respeto y vitalidad las relaciones con nuestros clientes. La experiencia que nos han brindado los más de 20 años que llevamos de trayectoria nos ha enseñado a solventar los problemas en el menor tiempo posible y con la mayor resolución. Por ello contamos con más de 1.500 clientes en activo. Realizamos una estricta selección de nuestros proveedores en busca de la máxima calidad y eficacia y de un equilibrio entre el repuesto original, el precio y el tiempo de suministro. Por ello, ofrecemos un compromiso claro y generoso a nuestros usuarios. La máxima que rige a todos y a cada uno de nuestros trabajadores es la sinceridad. Por ello, brindamos un servicio de venta, asesoramiento y reparación que nace de la honestidad, la seriedad y la franqueza. Combinamos técnicas mecánicas artesanas con tecnología punta en un constante ejercicio de formación y actualización. Juventud y experiencia se dan la mano y por ello proyectamos dinamismo, energía e ilusión. Experiencia, tecnología, calidad, compromiso, confianza, honestidad, porque su inversión también es la nuestra, porque nos apasiona hacer bien nuestro trabajo, porque nuestro principal objetivo es lograr su satisfacción y porque para llegar lejos siempre es mejor ir acompañado. Comercial Agrícola Llévenes tu confianza, el motor que nos mueve.